Malovkin Titulaklech, Teaneshwaye, Tukajil Colegio del Mayab, Tukajil Benito Juárez y Quintana Roo, Incaba Christopher Alain Bemay. Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Christopher Alain Bemay y mi cuento lleva como título, Mis Raíces, Mi Orgullo. Había una vez en un pueblo de Yucatán, vivía un niño llamado Raúl. Él vivía feliz con sus padres y con sus amados abuelos. Hasta que un día se tuvo que mudar a la ciudad porque su papá obtuvo un nuevo empleo. En su primer día de clase, todos se le quedaron viendo fijamente. Hubo un silencio total. Entonces, a lo lejos escuchó, ¡Indio! Todos empezaron a reír. Raúl se quedó sorprendido, pero hizo como si nada hubiera pasado. En otra ocasión, la maestra los formó por equipo. Raúl era muy estudioso, muy inteligente y ayudaba a las personas quienes lo necesitaban. Pero un compañero estaba inconforme con la presencia de Raúl en el equipo. Era muy grosero con él. No lo dejaba participar y se refería a él como un pobre negro. Esto la maestra lo escuchó y le llamó la atención, pero el compañero cada vez que podía le decía o hacía cosas peores, como empujarlo en los juegos, tirarle la comida por accidente, hasta subir rumores de Raúl en las redes sociales. La directora al ver todo esto, le llamó la atención, citó a los padres del alumno y les dijo que tenía que exponer sobre el tema del bullying, aparte de pedirle disculpas al compañero agredido. El día de la exposición, el compañero expuso muy bien el tema, todos le aplaudían, pero de forma espontánea, con unas lágrimas en los ojos, le pidió disculpas a Raúl. Los otros compañeros, al ver que estaba llorando, se empezaron a reír de él. Pero Raúl, orgulloso de este cambio de actitud, se paró enfrente y le dio un cálido abrazo de amigos. Y en voz alta dijo: In Winkly, mo in tukul, mi tukul, in mi apariencia física no limita mis cualidades, ni mi inteligencia, ni mis habilidades. Llámame indio y te responderé. Mira lo que este indio ha podido lograr. Desde ese día, Raúl y el compañero se hicieron buenos amigos. Hacían exposiciones frente a toda la escuela sobre las lenguas indígenas. Y los que querían aprender, les decía frases cortas para que aprendieran poco a poco. Haciendo conciencia que todos merecemos respeto, no importando nuestro color de piel, nuestra situación económica o nuestra lengua. No que el monstruo de las redes sociales, sea tu aliado para las malas conductas. Al contrario, alza tu voz, alza tu voz para las personas quienes tienen miedo de hablar. ¡Basta el bullying! ¡Basta la discriminación! ¡Resaltemos nuestros valores y derechos! Gracias.